¿Qué pasa? Compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon, let's go, Sililock, bienvenidos al capítulo número 4, después de vencer al todopoderoso Brock, esa pe ese pedazo de combate que fue brutal, o sea, fue épico, sin, sin pérdidas, no, fue con pérdidas, perdimos a Susana, lo siento Susana, eh, te prometo que, que si puedo consigo otro, ¿vale? Pero... No, no pude hacer más, tenía que dejar morir a alguien para poder entrar con otro limpiamente contra ese, contra ese Krabi Y nada, eh, hoy toca día de captura, chicos, toca día de recuperar al equipo y nada, tiene que volver a pasarme todo esto, vale Porque eh, ha sido lamentable, o sea No, no, no he podido no, no, no he podido guardar porque apagué No sé, no sé, déjame en paz el, Hice lo que pude, vale Como prueba de tu victoria te entrego una de las medallas oficiales de la liga Pokémon La medalla roca Gracias, Brock mira mira Alibi, qué contento está Medalla roca, wow Si tienes la medalla roca, los Pokémon de hasta nivel 20 siempre te obedecerán Incluso los que recibas de otros entrenadores Toma, llévate también esto, ¿me da...? ¡Oh, la M! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Se me olvidaba. Las MTs están randomizadas, así que mega agotar. ¡Wow! ¡Wow! Interesante. Eh, gracias a las MTs, bueno, ya sabemos lo que son las MTs, ¿no? Así que sin problema. La MT01, por cierto, te, puede, te permite enseñar el movimiento golpe cabeza. No. <risa> Con el que se propina un cabezazo tremendo. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Tenemos aquí a nuestro Abra. Y lo primero de todo, vamos a dejar a... Um... A Boltop en el PC, esta vez me lo he pasado sin necesidad de que, de que Susana muriese, así que, bueno, es lo que hay, hay veces que salen mejor las cosas, vale, pero bueno, eh, eh, murió en el capítulo anterior, así que tenemos que dejarlo en el PC, abrimos el PC, le dejamos, y aquí no hay cajas Aquí no hay caja de los muertos, como mucho le podemos poner aquí junto a Albi, ¿no? Aquí plan, los muertos a la izquierda, los vivos a la derecha. Vale, pues vámonos, vamos a curar lo más rápido posible, porque además eh, me ha dormido eh, con espora el Chansey a a, a a a Tommy. Y oye tú, ah es verdad. Oh, no me acordaba de esto. Tú eres eco ¿verdad? Eh, el mismo, el mismo, el mismo soy. ¿Ves? Lo sabía, no se me escapa una. Me llamo Azul, soy el nieto del Profesor Oak. Me comentó que un joven de Pueblo Paleta acababa de emprender su aventura como hice yo en su día. Claro, no iba a quedarme de brazos cruzados, quería comprobar enseguida de qué pasta estabas hecho. Pero te me has adelantado, yo que venía a darte un par de consejillos para tu combate contra el líder de gimnasio y resulta que ya lo he vencido. Creo que puedes valértelas por ti mismo. Toma, te mereces un premio. ¿Qué me das? ¡Oh! ¡Superbolas! Superbolas, por fin Superbolas, las tenéis que ver porque son nuevas también Y están muy guapas, eh, están muy guapas Las guardamos Con estas es más fácil atrapar Pokémon que con las Pokémon normales Anda, eso es la Pokédex Así que el abuelo por fin ha conseguido ponerla a punto en mi... Esto yo no lo entiendo, chicos Esto... Que alguien me lo explique porque En los juegos originales azul y rojo también tenían Pokédex, ¿vale? Así que esto no... Esto es una invención total en mis tiempos íbamos marcando a lápiz la localización de los Pokémon en un mapa, viejo. Pues nada, espero que ayudes al abuelo con su investigación. ¡Nos vemos! ¡Venga, bitch, nigga! Mm, ¡Yeah! Madre mía, qué saludo más, más baby. Bueno, es mi despedida, ¿vale? O sea, también me despido así en los vídeos. ¡Da igual! ¡Da igual, dejadme en paz! Vale, vamos al centro Pokémon. Estos cascos me molestan, tío. Me los tengo que quitar de vez en cuando porque me, me, la oreja se me queda como aplatanada. Vamos a curar. ¿Y qué ganas tengo de capturar, por favor, un Shiny? Por favor, solo pido un Shiny. Necesito un Shiny. Vale, dame unos segundos. Curamos, Enfermera Joy. Uno, dos, tres. Ahí están. El trío calavera. Nuestro hack trick de Pokémon. Que, por cierto, por cierto, tenemos que dejar en el PC también a Abra. Ahora que lo pienso. Porque Abra ha subido a nivel 10 y está tres niveles por debajo. Hay que dejarle en el PC. Así que vamos a... A olvidarnos del de momento para poder usarle cuando lleguemos a nivel 15 ya, ya sabéis que... Cómo va esto, ¿no? Es lo malo de los no Shinies Solo tenemos dos Pokémon Por eso necesitamos un puto Shiny más Al menos uno Solo pido uno No digo dos, ni tres, ni cinco, ni ocho Que estaría muy bien Pero uno más Solo uno Ay, Vamos a la ruta nueva Que es la ruta número... 3. Creo que es la tres, ¿no? Sí, ruta tres, chicos Entramos Y creo que hay combates primero, ¿no? Me parece Vale, aquí hay combate... No sé si hacer primero este combate oh, Hola Anda, un nuevo entrenador Se te ve un poco verde, ¿no? Yo soy un instructor Nuestra tarea consiste en ayudar a los entrenadores a mejorar sus habilidades Podrás encontrarnos a lo largo y ancho de la región <risa> Y ese salto que ha pasado ahí Somos instructores Y aunque esté mal que lo diga yo Somos muy fuertes Si quieres poner a prueba tus Pokémon No lo dudes y lucha con nosotros Vale Muy bien, gracias Pero no, no es, no es, no es mi momento Vale, vamos a luchar contra este tipo Contra este chavalote Hola, compañero ¿a qué mola mis patrones cortos Míralos, no te cortes bueno, o sea, son pantalones cortos Tampoco está aquí eh, Tommy Hilfiger, Abercrombie o Hollister Vale, o sea, son pantalones Marca, ni su puta madre lo conoce Así que, Marinero Calixto Bueno, esos no son cortos el eso, eh, Marinero, esos no son cortos Vale, Farfetch Farfetch, Shiny Farfetch, Shiny, que es casi igual que el Farfetch normal Así que, vale, o sea, Farfetch eh, Ni siquiera tiene eso de guay O sea, Farfetch es el Pokémon simple Por antonomasia A ver, Tommy Vamos con demolición. Que es como un poco lo más fuerte que tiene, pero es poco eficaz. Muy bien, golpe crítico. Madre mía, ventisca. Uh. Soy, tipo, soy tipo agua. Soy tipo agua. Somos confiantes. Estamos confiantes, claro que sí. Vamos con lengüetazo, entonces. A ver cuánto le hace lengüetazo. Un poquito más. Oh, ahí está, es muy eficaz. Es tipo o psíquico o fantasma, ¿no? Creo que son los dos únicas efectividades del fantasma, ¿no? Me parece. No sé, muy bien, Tommy. Muy bien, Tommy. Sacándote aquí el nepe. Que se note que, que no solo está Albi, coño. Claro que sí. Uf, ¿a qué nivel evoluciona Magnemite? Por cierto, no lo sé. Lo tengo que mirar. ¡Uh! Oh, ¡Oh! ¡Un Drowsy! <risa> ¡Primer Pokémon de ruta! Vale. Primer Pokémon de ruta, Drowsy. No Shiny. No Shiny. Esto es putada, eh. Esto es putada. Pero bueno, vamos a capturarlo, por supuesto. Vamos con la Pokéball. A ver, uno. Ahí está. Vámonos, genialítico Captúrate, captúrate, uno, dos Tres Ahí está, vamos Se captura muy fácil aquí, tío, le estamos capturando Muy, muy fácil, Drowsy atrapado ¿Y qué tienes, Drowsy, hermano mío? ¿De qué, primero, ¿de qué tipo eres? Vamos a descubrirlo Ahí está la Pokédex, los datos de Drowsy se han registrado Veneno, agua ¡Wow! Vale, vale Me gusta, me gusta Pokémon hipnosis, si se duerme siempre en compañía eh, de un Pokémon de esta especie puede mostrar sueños que haya ingerido con anterioridad. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué cosa más rara! Vamos a ver qué ataques tiene por Curiosity Pero ya sabéis que estos es Pokémon nivel 4, bueno, por lo menos lo podemos usar, pero es que ahora mismo nivel 4 es basura. A ver... ¡Llamarada! ¡Llamarada! Poco se habla y ataque rápido que... Vale, vale, ¿sabes? Vale. Bien, pues continuamos, continuamos. Está nivel 4, así que le podemos tener el equipo, puede ir leveleándose y ver si aprende algún ataque interesante. Voy a combatir con el Pokémon que acabo de capturar. Se va a poner volado contigo. ¡Wow! Vamos allá, chicos. A ver si llegamos al monte Moon. Yo creo que sí. Mi otro 7 de vídeo, yo creo que nos da tiempo más que de sobra. A ver. ¿Qué nos traes, compañero? Medium Jaime, me desafía un Pokémon solo también. Chansey ¡Este le conocemos! ¡Este le conocemos! Aunque este es Shiny, lo cual. Pues mejor, el del gimnasio no era Shiny Era normalico Eh, me mola mucho el Shiny de Chansey Vamos con lengüetazo ¿De qué tipo era Chansey? No me acuerdo, tío No me acuerdo Lengüetazo Ahí está, le paraliza ¡Oh, es muy eficaz! Vale Perfecto Patada, salto alta ¡Uf! ¿Lo falla? No No lo falla soy, Es poco eficaz Vale Vale También tiene buena combinación de tipos Tommy, eh El tipo psíquico en esta generación era muy bueno Solo el fantasma le hacía un poquito de, de daño Porque siniestro Siniestro, no hay Pokémon siniestro Como mucho hay, bueno, ahora, ahora sí que puede haber Por supuesto, porque está todo randomizado Así que sí que puede haber Pero en los juegos originales De, de Let's Go casi no había Ahí está ese lenguetazo, golpe crítico Y Chansey al carrer 4-0 y al carrer Ay, Dios mío, pobre Barça, eh Pobre Barça la que se llevó ayer ¡Uh! Tras, tras por detrás, Toby sube al 14, muy bien Drowsy sube al 5 Ahí está Drowsy, poquito a poco voy subiendo A lo mejor aprendo algún ataque en el día de hoy Podría estar guay Y nos dan dos superbolas, por cierto, no he usado las superbolas A ver si en el monte Moon Podemos usar las superbolas, ¡oh! ¡Jolteon! Hubiera sido brutal, Jolteon Shiny Jolteon Shiny Vale, voy a esquivar a esta chica ya que podemos ¡Oh, un objeto! ¡Eh, no te escapas! ¡No te escapas! ¿Qué es? Colonia, ¿colonia? No quiero colonias No quiero malditas colonias Vale, esto sigue siendo misma ruta, aquí combate, ok Me encantan los pantalones, otro con los pantalones cortos ¿Qué os ha dado con los pantalones cortos? ¿Qué problema tenéis? No entiendo nada Vale, creo que es el, el último O de los últimos combates antes del Monteboon, Este, ¿eh? Wow, Karateka, Bell te desafía, madre mía, Karateka con traje rojo ¡Qué top! ¡Qué super top! ¡Porygon! ¡Mmm! Cuidado con Porygon, eh es cosas sería Tommy Igual tenemos que sacar a Albi aquí, ¿vale? Así que tranquilicémonos Nivel 6, lengüetazo Así para empezar Lengüetazo, muy eficaz Aquí todos son tipo o fantasma o, o psíquico O yo qué sé, tío, o sea, es que es así O sea, es que todo es igual, tío Atadura, cuidado, no me quitará mucho, yo creo De hecho, no me quita nada No me quita prácticamente nada es, Eso el... Madre mía lengüetazo y Porygon Al correr compañero Porygon 4-0 y al correr Vale pues combates Bastante fáciles de momento Estamos muy por encima De los, de, como de los entrenadores Normales, pero llega el líder del gimnasio Y estamos como muy por debajo Oh reflejo Reflejos bien Drowsy, reflejos Más que bien Drowsy, bien Me gusta, me gusta Me gusta, vale qué pena ese Jolteon, tío ¡Qué pena, señor! Lo que pudo ser y no fue. Lo que pudo ser y no fue, compañeros. Vale, aquí hay Pokémon. ¡Krabby! Uh. Krabby tampoco habría estado mal. Ya sabéis que es fantasma normal. Ya lo hemos aprendido. Hemos luchado contra un Krabby y contra un Kinglet. Ya nos lo sabemos. Fantasma normal hubiera molado. ¡Oh! ¿Qué es eso? Victreebel. Dios, ¡Es enorme! ¡Es puto enorme ese Pokémon! Vale, hola. ¿Hola? ¿Tú quieres algo? ¡Oh! Uh. Voy a parar aquí. A descansar un rato. Es que acabo de chuparme... De chupar de que amigo, todo el camino de su ciudad del este Por el túnel, ¿sabes? Que está muy bien porque vas directo, pero uh, Acabas hecho polvo Vale, sí, tranquilo, descansa, descansa ahí amigo ¿Otro combate top de estos? Oh my god, vamos a curar Vamos a, a, a preparar el, el combate Quiero hacer ese combate top Quiero hacerlo, claro que sí Curamos Yo te, yo te doy todos los segundos que quieras Enfermera Joy Ay, oh, mi espalda, madre mía Ese Drowsy, Drowsy, futuro Futuro futuro, <ríe> futuro, futuro himno ¿Qué me pasa en la boca, tío? ¿Qué me pasa? Ay, Dios mío A ver, vamos a, a luchar Contra este entrenador poderosísimo Aquí hay un objeto, por cierto, que lo he visto hace un momento Lo he visto, lo he visto, ¿qué es? Que sea clave, que sea clave Cuerda huida. <ríe> wow, increíble Increíble, pero cierto, vale, vamos a hablar con este hombre a ver, ¿dónde estás? Hola, hola, ¿quieres luchar? ¿Quieres? ¿Soy un instructor a tu servicio? Sí, quiero entrenar, quiero entrenar Combatamos ¿Estás preparado? Estoy preparado Combate contra un entrenador poderoso Vamos allá, chicos A ver qué nos saca Estoy spameando hoy a, a Tommy, eh Tommy se está convirtiendo en, en... pieza más que clave A ver Chico malo Eduardo me saca un Charmander Charmander Veremos que de qué tipo es Charmander A ver, Tommy, amigo mío Hacemos eh, demolición. Más que nada porque lengüetazo, ya lo le estamos spameando mucho. Triataque, cuidado. Vale, no me paralices, no me quemes, no me. Uf, uf, me ha quitado un puto huevo, wow. vale. Es muy eficaz, demolición. Es muy eficaz, no me debería matar. Triataque otra vez. No me hagas crítico, no me hagas crítico, no me hagas crítico. Vale, demolición. Y este Charmander debilitado, uf. Uh. ¡Uh! Ese Charmander nos ha dado problemas, eh Nos ha dado bastantes problemas ¡Joder! ¿Por qué poco, chaval? Tenemos que curar otra vez Tenemos que curar otra vez, tío ¡Qué, re qué, qué reventada! ¡Qué combate tan divertido! Me he entretenido tanto que tanto Que te quiero hacer un pequeño obsequio ¿Qué me das? ¡Oh! ¡Lanzarrocas! Vale, es verdad Se me ha olvidado las MTS. Vamos a mirarlas porque quiero ver qué puede aprender eh, nuestro nuevo Drowsy y nuestros Pokémon, a ver, estuche de MT mega agotar no puede ninguno, en serio Y lanzarrocas Pueden Albi y Drowsy Eh, lanzarrocas Me, lanzarrocas me Drowsy no es físico y Albi No lo sé, la verdad, de hecho, Albi ¿Albi es físico o es especial? Creo que es Un poco de los dos, ¿no? O sea, es como equilibrado Vamos a curar y vamos a entrar al Monte Moon a capturar otro Pokémon. Minuto 14 de vídeo. Tenemos tiempo más que de sobra, claro que sí. Dame unos segundos, yo te doy los segundos que tú quieras, enfermera Joy. Ya nos conocemos. Ya tenemos una relationship de, de adultos, ¿no? De, de, de, de compañeros, de compitruros, de, de compañeros de juego. Tú me entiendes, compañera. Madre mía, se me va la puta patata. <risa> se me va la olla. Ay, ese Jolteon, tío. Ese Jolteon, lo que pudo ser y no fue. Vale, compañeros. Primer. Pokémon del monte Moon Vamos a ello, que sea puto Shiny Que sea Shiny, por favor Por favor Por favor Vamos Vamos no hay, no hay Pokémon No hay Pokémon Vale, no hay Pokémon No hay Pokémon Vale, no hay Pokémon Evento, Team Rocket Team Rocket, no hay Pokémon No hay Pokémon Pues pues parece que aquí no hay nada, ¿no? ¿Por qué no echamos un vistazo un poco más para allá? Oh, hola eh, tú, te hemos pillado con la antena puesta. Miau, tú no que estar montando guardia, te has lucido. Ah, es verdad, el, el miau que estaba en, en la puerta. Miau, miau. Sabemos que aquí cerca hay fósiles raros, así que si encuentras uno, nos lo das y punto. Ya te digo, si hay alguien que va a sacar pasta de los fósiles, seremos nosotros. Ay los fósiles. Los fósiles, por cierto, no valen. Bueno, salvo que estén randomizados, cosa que creo que no, así que. Shit happens. Vale, ahí está. Mua, Y adiós. Eh. Vale, ahora sí, primer Pokémon de ruta ¡Gengar! ¡Lol! ¡No Shiny! ¡No Shiny! ¡Me cago en mi vida! ¡No Shiny! ¿Qué pasa, tío? No se me salen Shinies Gengar, pero Gengar es Pokémonazo Si quieres conseguir un bonus de lanzamiento, apunta al centro la circunferencia Pero, a ver, vamos a ver, que ya, ya me lo sé Ya me lo sé, compañeros Vale, vamos a sacar la, la super bola para que la veáis Mirad esto Mirad esto ¡Mirad la super bola, tip! ¡Verde y rojo! Bueno, ya el rojo ya lo sabíamos, ¿vale? A ver, Gengar, Gengar compañero ¡Una, dos y... ¡Ahí es! ¡No! ¡Excelente! ¡Era casi excelente! ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres! ¡Atrapado Gengar a la primera! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble hermanos, Gengar! ¡Gengar! O sea, ¡puto Gengar! Por cierto, no he puesto motes Tenemos que poner motes, vamos a poner motes ahora mismo No he puesto motes, ¿por qué soy así de retrasado? Soy así de retrasado, en serio. Vale, y está a los dados de Gengar. Se han registrado en la Pokédex. Es... ¡Tierra cero ¡Tierra a cero ¡Wow! <risas> ¡Qué bueno! Sentir un escalofrío arrepentido en señal de que hay un Gengar cerca. Es señal de que hay un Gengar cerca. Eh, que el apreciado puede convertirse en víctima de su maldición. Vale, vamos a poner motes. Entonces, a ver. Primero el mote de Drowsy, ¿vale? Voy a ir al capítulo que tengo por aquí abierto. El capítulo número 3. Que preguntamos, si pudieras ser líder de gimnasio, ¿de qué tipo serías? ¿Con qué Pokémon además? Vale, vamos a mirar, espérate, voy a, voy a, actu a, a actualizar por si hay algún comentario nuevo que, que me haya perdido Y entramos aquí, vale El mote de Drosy se lo va a llevar, se lo va a llevar Luca Fernández Luca, enhorabuena, respondió que era, su gimnasio sería tipo eléctrico Y su Pokémon favorito sería Jolteon ¡Ja, ¡Qué bueno, tío! Además, justo Jolteon, el que ha salido hace un rato, te lo mereces. Te llevas el mote de este Drowsy. Una pena que no sea el Jolteon, hubiera sido ya el pepinote. O sea, hubiera sido el pepinote. Eh, Luca, Luca Fernández. A ver, mayúscula. Luca. L-U-C-A. Vale, ahí está, perfecto. Y el mote de Gengar se lo va a llevar, se lo va a llevar. Vamos a buscar por aquí. Dame un segundo, dame un segundito. Dado Gamer, que respondió, sería del tipo hielo y mi Pokémon sería Glaceon. <risas> Yo y Glaceon, me despollo A ver, eh, Mote, enhorabuena, señor Dado Gamer. Dado, ¿no? Le llamamos Dado. Señor Dado. <risas> Lo siento que no haya podido poner, eh, eh, el mote, que no me haya acordado poner Mote cuando he capturado al Drowsy. O sea, ha sido... Despiste tonto, ¿vale? Despiste tonto Vale, eh, por aquí había objetos, me parece Vale, aquí hay un combate Y aquí había un objeto ¡Oh! ¡Gengar Shiny, hijo de puta! Tenías que haber sido Shiny, joder Ahí está esa poción Una poción nos viene guay Y aquí está Gengar Shiny, tío Que es prácticamente igual, el cabrón ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Qué cabrón? Lo que pudo ser y no fue Este capítulo se va a titular así, está claro Vale, Dado Quiero ver tus ataques ¿Qué ataques tienes, Dado? ¿Qué ataques tienes, Destructor, corte y cascada Cascada Bueno, bueno Baja la velocidad, sube la defensa especial Uff no, no es muy bueno, eh No es muy bueno, compitruenos, pero bueno No podemos, no podemos hacer más Es lo que hay Vale, vamos con este combate uh, Un Onix, un Onix en, la, en, en el Monte Moon Qué sorpresa En la cueva hay unos tipos muy sospechosos ¿Y tú quién eres? ¿Y tú de quién eres? ¿Y tú de quién eres, compañero? ¿Y tú de quién eres? Vale, primer combate del Monte Moon del monte Moon. ¿Qué es? Científico casi miro, un Pokémon. Surprise, motherfucker. cadabra. Cadabra. Cadabra es fácil y sencillo. Tenemos chupavidas, claro que sí. Cambiamos ahora para usar el chupavidas. Chupavidas. Estamos ya a nivel 14, casi al 15. A ver, Albi. Es tu turno. Es tu misión, es Pokémon. Hazte con todos. Es el día de cantar Oh my god, estoy, estoy, estoy flipándolo Estoy flipándolo, madre mía me, me he venido arriba, golpe cabeza Uy, uy, uy, uy, no me quita mucho Ese golpe cabeza es basura Y chupavidas, debería reventar A cadabra tipo siniestro Eléctrico Vámonos, vámonos, fácil Muy fácil, muy fácil A ver si podemos hacer otro combatito Alguno más, minuto 20 de vídeo, da igual Vamos a intentar otro combate más Aunque sea por ir avanzando, ¿vale? Para que mañana nos dé tiempo A llegar a Ciudad Celeste Y de verdad, de verdad, por favor Por favor, quiero llegar al, A la ruta De arriba y que salga un maldito Shiny, solo pido eso, por favor Un Shiny, necesitamos Tres Shinies y tres no Shinies, solo eso Ya está, no hay más, vale, Onix Muy guapo, todo lo que tú quieras, pero Adiós <ríe> no, no quiero un Onix, ¿vale? No quiero un Onix, vale, a ver, Pokéball. Cinco Super Bowls, bueno bueno, bueno, no le hago ascos a las super bolas, pero podría ser mejor ¡Oh! Hitmonchan Hitmonchan hubiera molado también, la verdad Hubiera estado bastante guapo Vale, continuamos, aquí hay otro combate Hacemos este y ya seguimos ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! Team Rocket, te he visto ahí, te he visto Señor James, te he pillado Vale, último combate Del día de hoy ¿Qué me sacas? Sorpréndeme, se bloquea ¿Quién eres? Técnico ¿Técnico Irina? ¿Quién es este? ¿Un técnico? ¿Dónde están estos? Rápidas, uh, -huh. vale, este es tipo fantasma, ¿eh? Recordamos que Polita era tipo fantasma, así que este es tipo fantasma. No sabemos el segundo tipo, pero sabemos el primero. Vamos con lengüetazo. Lengüetazo es nuestro arma. Nivel 9. Vamos bien de nivel. Guillotina. Hay el infarto. Hay el infarto. Menos mal que guillotina no afecta si tienes más nivel del nivel, eh. Del propio, ¿sabes? O sea, solo puedes hacérselo a alguien que tenga el mismo nivel o por debajo. Así que puedes hacer guillotina todo lo que quieras. Pero es verdad, lo he visto y me ha dado un chumbo. Te lo voy a reconocer, señor. Rápidas, ahí está. Rápidas, muertos. Solo tenía guillotina. Así que adiós. Hasta luego, compañero. Perfecto, perfecto, chicos. Perfecto. Luca sube al 8. Perfecto, Luca. Dado sube al 9. Perfecto, dado. Bienvenidos al equipo. Dado a penderrizo defensa. ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Qué mierda es esa? Ay, Dios mío, ay, Dios mío, que, que, que, que los ataques, los ataques. <risa> pues nada más, chicos, espero que os haya encantado el capítulo de hoy, vamos a dejarlo por aquí. Apretad ese botón como si no hubiera mañana, dejad un super like de Compitrueno. y nos vemos en el próximo episodio, chicos. Chao, chao.